De acuerdo con esto, que tenemos, de estar transmitiendo? Bueno, en la mía sí estamos transmitiendo. <risa> parece que ya estamos transmitiendo un tiempo. A ver. Sí, creo que sí. <risa> Entonces empezamos. Estábamos esperando el momento de estar transmitiendo, pero parece que ya había estado ya hace un tiempo. Ya está un poquito tarde aquí. Creo que... Entramos las semanas previas en un tema que no, no terminamos y a lo mejor va a ser muy tarde, difícil de terminar, la, este asunto de, del yo fabricado o de la identidad construida que confundimos con lo que somos en realidad. Y... En general, en la filosofía budista se habla muchísimo de, de estos dos tipos de yo o estos dos sentidos de uno mismo, ¿no? el más como lo que llamamos innato o intuitivo y siempre el ejemplo por esto es que cuando uno está bajo un peligro fuerte físico en que de repente tú te das cuenta que te, tú vas a caer o te, algo te amenaza, este, ¡Ah! no, yo, que yo no, este yo. No, es, es más como en un nivel como instintual, instintivo, instintivo. Y esto es el nivel en lo cual se funciona la ignorancia. Más como fundamental que nos atrapa en los ciclos de confusión. Eh, sin embargo, es en el nivel del segundo yo que vivimos nuestras relaciones y que surgen como el mundo emocional en que nos, nos giramos. ¿no? Y este segundo nivel o este segundo Tipo sentido de yo es precisamente este yo fabricado y lo, lo podemos uh, hay un visitante aquí, una moza que me está girando otro girando que la, para ver cómo funciona esta segunda este segundo segunda identidad o este segundo sentido de quién somos, empezamos, en, en, en, podemos empezar con la idea de, de identificarse con el nombre, con nuestro nombre. ¿No? Que si nosotros, si uno se sienta en un cuarto con 100 personas y de repente alguien empieza a hablar de, ¿no? de Silvia, ¿no? Y bueno, todas las Silvias que están oyendo, ¿no? en medio de pensar, ah, habla de mí! ¿No? Pero, por primero, en este caso, ahora, durante esta transmisión, creo que son al menos dos Silvias. Así que, lo que digo Silvia, no implica que estoy hablando de ti. ¿no? Y de todos modos, tenemos esta identificación muy de cerca, muy aferrada, con nuestros nombres, que cuando en un cuarto o en una sala alguien empieza a hablar mal de Silvia, nosotros nos ponemos muy como agitados, o agitadas, porque Silvia son agitadas, ¿no? No agitados. Nos ponemos como algo se mueve y nos vamos como con historias. ¿No? Y esto implica que nosotros hemos como... Aceptado ser los repositorios de todo lo que implica para otros y para nosotros, Silvia, este nombre. ¿no? Y si, si alguien llama Silvia, surge este sentido de, ah, yo soy, este soy yo. ¿no? Y es obvio que no nacimos con el nombre Silvia aquí marcado en la frente. ¿No? Había un momento en que alguien nos puso el nombre y en este momento se creó Silvia. ¿No? Y en términos de una identidad, Silvia empezó en este momento, no en su momento de nacimiento, ¿no? si fue después. ¿no? Y a veces los padres, no sé si lo hacen en México, pero a veces los padres escogen nombres y ya saben de antemano si es varón o, o nena, así se dice, niña o niño, y habla ni a la madre, habla a su Silvia en la matriz, ¿no? Y en este caso, antes de nacer tú fuiste Silvia, ¿no? Así que la identidad y la base física no, es, no se corresponden, ¿no? Y además a lo largo de tu vida lo que tú eres y quién es Silvia, se va formando, ¿no? Y en una familia, cuando se dividen las personalidades o los roles, los papeles, Silvia se forma de una manera. Tú vas a la escuela y la maestra dice, Silvia, tú eres una discípula, discípula, no? una alumna muy, ¿no? Bueno, entre las dos, Silvia es una y, es una Silvia muy traviesa y la otra es una Silvia muy inteligente. ¿no? Y ahora, ¿cuál de las dos eres tú? Ahora hay que pensar, ¿no? Esto es el poder de las etiquetas, cuando nosotras las cogimos como nuestras, ¿no? Pero en la, en la escuela, por los maestros, en la familia, por los abuelos, por las, los primos, por todos, nos vamos cogiendo más como descripción, más densidad esta identidad que tenemos. ¿no? Cuando vamos a trabajar, cuando hacemos la, la, los estudios, ya otra forma, nuestra identidad toma otra forma. ¿no? Y después, cuando hay dos Silvias, una es la Silvia doctora, la otra es la Silvia... ¿No? Uh -huh. Escritora, sí, perfecto ¿No? Y entonces las Silvias se van definiendo Cogiendo más textura ¿No? Pero esta eres tú, ¿no? Así piensas Aún si tú puedes mirar el proceso de formación de esta identidad de Silvia ¿Sí? Es un proceso de formación Es obvio si tú repasas tu propia vida sin embargo, en este momento, tenemos la impresión que esto es quien somos. Yo así soy. Naturalmente soy Silvia, la doctora. Y si uno, si uno observa, es, es obvio que no es nada natural en ese proceso. Era artificial en el sentido de tener mucha entreves, intervención humana. ¿No? Muchos otros manos se metieron en formar esta identidad. ¿sí? Así que no podemos decir que es inherente o esencialmente quien tú eres. ¿no? Y con, lo, con los nombres no es tan terrible. ¿no? Porque un, un nombre puede tener muchas, muchas otras cualidades. ¿no? Pero nosotros vamos aceptando como nuestro otras identidades que no son tan abiertas, no son tan fáciles a cambiar y que nos involucran en muchas otras expectativas, ¿no? porque estas estas etiquetas traen con ellos ciertas expectativas. ¿no? Eh, por ejemplo, tú eres gerente en un trabajo, ¿no? Ahora tu etiqueta es Señora Silvia. ¿Sí? Así llaman en las. Silvia. Licenciada Silvia. Sí, muy largo. Bueno, ya tú eres Licenciada Silvia. Si te llaman en la. Tu, la gente te llama, dicen. No, así no. Sí, Licenciada Silvia. Ajá. Entonces voy, van, tendría que decir el apellido y van a saber de cuál Silvia hablo, así que esto no puedo hacer. A lo mejor hay muchos Silvias con tu apellido también, pero no vamos con esto. La, el asunto es que tú entras en un trabajo como herente y tú crees que por ser herente tú tienes que ser esto, ¿no? Tú, al ser gerente, Ay, gerente, gerente ¿tú puedes la puerta? Al, al ser gerente implica que también tienes que ser una persona con gravedad, con dignidad, a quien los otros se se, vuelve, se, se dirigen con respecto. ¿no? Porque esto es lo que es un gerente, alguien que los Así llamados inferiores, se dirigen con respeto. Es claro, obvio, ¿no? Esto es parte de ser gerente. ¿no? Tú compraste el gerente y con este gerente, el título que tú compraste, tú compraste toda una dinámica de exigir respeto y de sentirte insultada y, y a lo mejor maltratada si no se dirigen como te deben de, de hablar, ¿no? la ex gerente me quiso explicar algo de lo que es ser gerente no, gerente ¿no? Sí, al menos me puedes decir cómo decirlo gerente okay. que entonces nosotros entramos en una identidad que es un complejo de otras identidades que compramos todos ¿no? y y no solo expectativas, sino nosotros mismos nos empezamos a ver, ¿no? si es gerente, nos empezamos a ver importantes y más importantes que otros, que merecen algo. ¿no? De, del otro lado, si um, entramos, y si hemos recibido varios o al menos una instancia de maltrato, nos podemos aceptar la etiqueta de víctima, ¿Mm? y aceptar esta identidad es muy, muy lastimando, a veces más lastimando que el maltrato al principio, porque al vernos víctimas, nosotros negamos nuestro propio poder, nuestro propio potencial, nuestro propio, nuestros propios derechos, a veces, Y muchas veces adoptamos o nos ponemos en un lugar que no merecemos, que no, debes, no debemos de estar en este lugar. ¿Sí? Y también a veces al tener esta, esta identidad de víctima, todas las expectativas que van con la identidad de víctima también compramos. Porque si yo soy víctima implica que los otros me maltratan, me hablan mal. A, a ellos no les gusta, ¿no? ellos no me quieren en su alrededor. Y vamos buscando y agarrando cualquier prueba que nos como reafirma que es, la, es quien somos. Y caemos en, en, en ondas muy, muy, muy debilitadoras. ¿no? Y puede ser que había unas ocasiones en que las otras nos maltrataron. ¿Sí? Puede ser. Pero no quiere decir que nos están maltratando siempre. Ni quiere decir que es nuestra identidad. ¿Sí? No es una eti etiqueta que necesitamos aceptar. ¿no? Tragar. No lo tenemos que ingerir. ¿Sí? podemos reconocer que en varias instancias yo recibí este trato. Y no debe de me haber tratado así. Pero yo sigo una persona como aparte de estas experiencias. ¿Sí? Y a la misma vez, uno puede entrar en un trabajo y decir que sí, yo me, me dieron esta oficina, este título y esta... Tarjeta de presentación que indica que soy persona muy importante. Pero yo no tengo que creer en esto. Yo no tengo que actuar como una persona importante. ¿No? Yo puedo seguir siendo la persona que yo era antes. Simplemente cumpliendo una función. Función. ¿No? Y cumplir una función en una situación dada no es igual que ser algo. ¿Sí? Simplemente indica que tú cumpliste una tarea en este momento. ¿Sí? Me recuerda hace algunos años, el... estábamos terminando una serie increíble de enseñanzas por Su Santidad del Karmapa, Entonces estábamos eh, en Bodgaya y creo. ¿sí? Era el, ejem el ejemplo de, de que uno no necesita identificarse con un, una posición o una etiqueta o un papel. Y estábamos saliendo de estas enseñanzas como muy, muy conmovedoras y como fue como una magita, magia, magia en esta, en esta sala, dos ¿no? mil personas y casi todas. No todos estábamos como mirándonos, nadie quiso salir. Y vi Jukur Rinpoche, que es como el presidente de la, de, de toda la administración o las actividades de su santidad del Karmapa, que es ¿no? un lama extremadamente alto. Y esto es una persona que cuando un, él entra, todos los tibetanos se ponen a pies y, y como muy atentos y muy como como si fuera el presidente, ¿no? Obama que, entrando y todos, ah, ¿quién no? ¿qué pasa? Y mientras todas estábamos como gozando de las enseñanzas, él estaba recogiendo los cojines. ¿Sí? Y en una, bueno, en una sociedad tibetana, la gente muy alta no hace el trabajo de los no, ¿no? los bajos. ¿no? Es una sociedad bastante jerárquica Pero para él, él no se confundió en pensar que no, yo no debo de hacer esto. Alguien tenía que coger los cojines, eran dos mil, y todos tan impactados por las enseñanzas, ¿no? que él tenía la presencia de, yo voy a ser quien recoge los cojines. Y él seguía muy calmadamente. Y esto era como, para mí, una muy buena indicación que este, este ser sabe que su identidad no es, no es lo que, que uno, como que, que las, los, eh, las organizaciones te dicen que eres, que la sociedad dice que tú eres, que tus maestros, tú sabes quién tú eres y esto... La identidad no te impide de actuar de manera completamente espontánea y libre. ¿No? Y el problema en creer que nosotros somos estas identidades es que nos cerramos muchas puertas. No, no nos permitimos de ver o de actuar en una manera muy libre. Muy, muy natural. Porque estas etiquetas no son naturales, ¿no? Y esto es, creo que es, esto es un, un punto clave en trabajar con estas emociones, por, en, con estas identidades, porque impactan mucho las relaciones. ¿no? Cogimos una identidad de tal y tal persona en la relación, y al haber olvidado que es una unión fabricada, es una identidad construida que puedo reconstruir de cualquier manera. Si lo veo útil, benéfico, lo puedo cambiar. Y no, no solo que lo puedo cambiar, sino simplemente puedo, de, de, puedo simplemente dejar de creer en estas identidades. Y también que una identidad o una etiqueta, si lo vemos como, como nosotros, es, siempre están, está participando en otras identidades. Y normalmente es por contraste. Cuando agarramos a una identidad de mexicana, implica que tú no eres como salvadoreña. Tú no eres salvadoreña, tú eres mexicano. ¿no? Y que, bueno, lo, lo más obvio y, y a lo mejor lo más como permeante es género. ¿no? Tú eres una mujer. ¿no? Tú eres una niña. Tú no debes de hacer esto. Las niñas no hacen esto. ¿no? Los niños no hacen esto. Bueno, si tú eres físicamente un niño y tú has estado haciendo esto, es la prueba de que sí, algunos niños sí hacen esto, ¿no? Pero esta es la manera en que construimos las identidades, ¿no? En que las, los padres nos dicen, tú eres una niña, entonces tú tienes que ser tal, tal, tal, tal, tal, ¿no? Y género es uno de los más difíciles porque tiene una base obvia física. ¿no? Pero lo que nosotros, nosotros hacemos muchas veces es vamos mucho más allá de las las diferencias físicas y construimos cuantos historias de, de, de milenios ¿no? de diferencia. ¿no? Y recientemente... Estaba hablando con, con un amigo que me contó algo que para mí es un ejemplo como preciso de esta dinámica, que su, él se, se crió en los Estados Unidos, pero su familia era de, era de Sudamérica. Y migraron a los estados con, buscando una oportunidad económica. Eh, pero en su país, hace, hace años, eh, la familia antes eh, tenía una posición buena. Pero por las los cambios y la, la inestabilidad política, perdieron lo que tenía. Y fueron a los, a los Estados buscando reconstruir de nuevo una, una vida. Y el, su papá, al estar buscando... Como oportunidades de negocio o de, de trabajo, lo que era, eh, no estaba encontrando lo que era lo que él en su país hubiera hecho. Y era un tiempo muy difícil para la familia. Y su papá en este tiempo eh, estaba contando con la mamá que estaba ganando el dinero de la familia, que es para. Alguien que tiene una, una identidad de género muy fuerte, es muy doloroso y muy no sé qué, ¿no? Y su papá cuando llegaba a la casa, le, a veces le golpeaba ¿no? por cualquier cosa que ha hecho, ¿no? Y este niño era niño, niño, ¿no? A veces lloraba, ¿no? Y cuando lloraba, su papá le golpeaba más fuerte. Porque los niños no lloran. Los niños no lloran. Y él dijo que eran, pasaron años antes de que él pude otra vez expresar o, o permitirse sentir suficientemente sus propias emociones para poder llorar. Que esto le había lastimado emocionalmente. Esta insistencia de que al ser niño tú no eres persona que llora. Es una construcción completamente ficticia, ficticia. ¿No? Porque físicamente la diferencia entre una mujer un hombre no es que nosotras mujeres tenemos, ¿cómo se llaman? La, no, la, las glándulas. Lo, la, glándulas de lágrimas y los hombres no los tienen. No es así. La base física no soporta, no, no puede soportar esta distinción. Es obvio. Sin embargo, al creer... Que ser esto, aceptar esta identidad, implica que con esta identidad vienen tantas y tantas otras dinámicas. ¿No? Y lo, esta, esta, este proceso de crear y construir identidades que son ficticias, aun si es cierto que tú tienes un cuerpo femenino, no implica que tú tienes que hacer todas las cosas que las mujeres hacen y no tienes el derecho de hacer todas las cosas que los hombres, porque tú no puedes. ¿no? Ni implica que las mujeres tienen sola todas las cualidades femeninas. ¿no? no es así. No todas las mujeres miran a un niño y tienen tantas ganas de tener un niño. No todas tienen este impulso, ¿no? Ni todos hombres tienen un impulso de golpear a otra persona cuando está en una pelea. Pero estas son las caricaturas que tenemos. Y más creemos en la realidad y la verdad de estas identidades, más nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Esto queda claro? Y este el aspecto del género es, eh, es un, un, un lugar donde podemos ver muy claramente la, el proceso de crear o construir, porque en distintas culturas las construcciones son distintas. Lo que una, una mujer tiene que hacer en ciertas culturas no tiene que hacer en otras. Y si no las hace, no es una mala o, o, mujer. Igual con los hombres. ¿no? Vemos que hay expectativas completamente con, contextuales y, y, y metidas en una, un, en una estructura cultural que implica que no son físicas, no, no son biológicas. ¿no? Las expectativas de... ¿no? Cualquier actitud que hemos como identificado o hemos llamado femenina o femenina o masculina, los, los contrarios podemos tener. ¿no? Si uno es gerente en el trabajo y las, eh, los trabajadores actúan de manera no adecuada, si la gerente es mujer y les llama y les como castiga, ella es, no, no quiero decir la palabra que utilizamos por esto en inglés porque es muy fea, pero ella es muy... Des, una despota, una... No hay más. Como... Cuando, cuando una mujer en el trabajo expresa enojo, ¿no? o como autoridad, la vemos como ¿no? neurótica, sí, emocional, neurótica, etc. Mientras cuando un hombre lo hace, él es muy firme. ¿no? Él es muy firme, sí. Y estamos dispuestos a aceptar y pensar que a lo mejor tiene razón. Aunque él tenía las mismas emociones de estar enojado y expresar su firmez. ¿No? Por el hecho, es, es la misma acción, la misma emoción. El único diferencio es como aspectos biológicos triviales que no tienen nada que ver con el trabajo que uno está haciendo, pero estas estru estructuras que están apoyadas con nada, ¿Sí? con absolutamente nada, pero di creamos estas dinámicas muy insaludables en las relaciones, en el trabajo, en la sociedad, al creer que lo que nosotros seres humanos construimos gradualmente, paso por paso, a lo largo de una vida como una identidad, al creer que soy yo, y esto es lo que soy, y tengo que ser. Esto es pura locura. Porque podemos hasta ver los procesos de construcción. Podemos construir manuales de cómo construir una, un, una identidad genérica. ¿No? a lo mejor si sí hay libros ¿No? cómo construir, construir una identidad tal y, tal? ¿No? y las identidades cuando creemos tienen mucho poder nosotros mismos nos limitamos por las etiquetas que vamos cargando nos sentimos autorizados por nosotros mismos de actuar de tal y tal manera, de llorar cuando somos tristes por creer que yo soy hombre y los hombres no hacen esto. ¿Sí? Y este proceso de hacer parecer natural es algo que los padres hacen. Esto viene de los padres y, y, y, y principalmente empieza con los padres. Una, tengo un ejemplo de, de, de mi familia que eh, mi, mi hermana tenía eh, tenían un perro y no le gustaba que los perros se pongan en las sofas porque dejan mucho pelo. Okay. Y eh, mi sobrina es muy inquisitiva muy, tiene mucha curiosidad y es bastante inteligente y pregunta, pregunta, pregunta y mi hermana simplemente lo presentaba que los perros no van en la sofa. El sofá el sofá ¿no? esto no es el lugar de los perros así que no, ¿No? y ella lo creó como algo natural ¿No? que si tú tienes la identidad de perro, tú no puedes estar en el sofá, no puedes, porque no es parte de la identidad de qué es un perro. Y una vez la, cómo decir esta relación, el, el hermano de su marido, ¿cuñado? ¿cuñado? Sí, su cuña, cuñado llegó a la casa y, para una visita con su perro. Y otra vez, con los generos, mi hermana no, aunque era su casa, no se siente de decir no, el perro no, ¿no? Así que el perro estaba libre de hacer lo que quiso, y quiso estar en el sofá. Y estaba sentado muy felizmente en el sofá, mirando, y mi sobrina entró en el cuarto. Y ella, para ella, fue a una contradicción opuesta directamente a las leyes naturales del universo. Y ella, ella empieza a gritar, ¡ay, un perro en el sofá! ¡Un perro en el sofá! ¡Mamá, mamá! Ella, para, para ella fue algo insoportable. Porque para, en este caso era para la conveniencia de no estar explicando cada vez que no los pelos no quiero limpiar y no porque la sobrina tiene mucho cariño por el perro y no quiere quitarlo del sofá y bla, bla bla bla bla y así que para facilitar el proceso mi hermano lo presentó como bueno esto es que no si tú eres tú si hay un perro no aquí no de lo más normal ¿no? y otro otro ejemplo ahora hora de cuentas otro ejemplo de esto era con mi misma, la misma y única hermana que tengo y con la misma sobrina, y tengo tres, con esta misma sobrina, que ella era muy como, como una esponja de aceptar como lo que ella está aprendiendo del mundo. Y otro que ella había aprendido es que niños no toman soda. Soda es para adultos. Porque no es muy saludable por los niños. No es saludable. Pero mi, cuando una niña quiere mucho el dulce, el sabor dulce de soda y todo esto, y todos los anuncios en la televisión tratando de vender y atraer, despertar, como una, un apego en los niños para los sodas, mi hermana decidió que fuerte, ¿no? Que no, no. Los soda, las sodas son... Son, no están, son para los adultos, no son para los niños. Y después tenía unos cumpleaños. Tenía, no sé cuántos años tenía, unos cuatro años, algo así, tres, cuatro. Y en estos cumpleaños había soda. Y los niños estaban tomando soda, pero mucho soda, mucha soda. Y ella vio esto y era para mi hermana con una vergüenza, ¿no? Que en este, en esta fiesta, ¿no? Cuando todos los demás niños son muy normales tomando sus sodas, Megan, mi sobrina, empieza a gritar, ¡mamá! ¡mamá! ¡los niños están tomando soda! ¡mamá! Para ella otra vez era, ¿no? Contrario a lo que los niños hacen ¿no? y en este caso tenía una razón para ayudar a su cuerpo de no, de no tener soda y de, de, de cortar las peleas y las discusiones cada vez que ella quiere tomar soda y mi hermano necesita decirle que no, simplemente lo hizo muy sencillo, pero así hacemos con muchas cosas ¿no? y nunca llegamos al momento de decirle a nuestros niños que mira, sabes, esto era provisorio para tu bienestar en esta fase, pero la realidad es que sí hombres lloran, ¿no? Y la realidad era que, ¿no? Tienen emociones, ¿no? Y que estos como papeles son mucho, mucho menos fijos, menos claros, menos duales que lo hacemos, ¿no? Y también estas… No sé si debo de hablar de esto. Bueno, ya estoy hablando. ¿Se acabó el tiempo? <risa> <risa> Todavía no. Um, otro aspecto en que vemos que estas identidades se ponen muy rígidas y que pueden crear sufrimiento enorme, son en las identidad, la identidad sexual. Así se lo dice, ¿no? Y recientemente había una, una este grupo de estudiantes de California que estaban eh, teniendo enseñanzas, tres semanas de enseñanzas privadas solo para ellos, eh, con su santidad del karma y ellos escogían 10 temas que son para ellos muy importantes y que pensaban que a lo mejor son importantes son intereses que comparten con muchos otros estudiantes y estamos haciendo un libro de esto y uno de los temas que escogieron era género y estaban los eh, los chicos estaban hablando de la manera en que, ¿no? lo, como, ¿cómo se llama bullying? ¿Saben qué es esto? Cuando lo, eh, que cuando, eh, lo que pasa es que cuando, como en, de los 12, 13, 14 años, cuando entran en la escuela, si los chicos son un poquito pequeños o enfermitos o delgaditos o flaquitos. Los otros le llaman ¿no? como tú eres una niña, tú eres una... Lo acosan. Lo acosan. Y es muy fuerte. Y recientemente la, una hermana de mi mamá tenía, creo que les conté, Hace algunas semanas, tenía un niño de 14 años que se suicidó, era chico, chiquito, ¿Sí? le estaban llamando una nena, bla bla bla, como ¿Sí? marica, en México una marica, y fue como terrible para él, no soportó y se suicidó así que es muy grave, ¿Sí? Y las, también las niñas como eh, vigilan, los niños vigilan las fronteras de que nadie que es hijo debe de cruzar la frontera y parecer demasiado niña. Y las niñas también, si tú no tienes joyería a una cierta edad, si tú andas sin joyería, sin maquillaje, con un pelo demasiado no del modo, ¿quién tú eres? Y ho, ho, ho, ho, ho, ho, y se van como con la misma dinámica, como los, los padres o los, la sociedad nos, nos indica estas dos zonas que debemos de ocupar de acuerdo con nuestra construcción física. Y después nosotros mismos vamos vigilando, vamos enforzando, ¿enforciando? reforzando. Re, no, reforzando como la policía, ¿qué hace la policía con la ley? Ellos son quien... Aplican Aplican la vigilando. vigilando. Bueno, van vigilando que todos observamos estas identidades y que nuestras acciones y cualidades personales y especialmente apariencia física debe de caber dentro de estas, estos normas. ¿No? Y es pura locura, no hay tanto sufrimiento, ¿no? porque a lo mejor tu construcción física no es tan grande. ¿no? La verdad es, en, esta, en este siglo, ¿por qué los hombres tienen que tener hombros grandes? ¿De qué nos sirve? ¿Qué función sirve hombros grandes? Pero si tú no, no eres como construido así, te pueden llamar de Marisa. ¿No? Es pura locura, ¿no es Marisa? Marica. Marita. Marita. Marica. Oh, Marica. Marica. También te pueden llamar de Maritza y muchas otras cosas si no te cuidas bien. ¿No? Y en este grupo, durante esta, este día, había. Uh, había una pregunta en el grupo como un poquito teórico y debemos de preguntar a su santidad algo de la homosexualidad ¿no? y ellos mismos porque ellos mismos estaban cuadrando sus pre organizando preguntas y cuadrando como ellos quieren presentar el tema y después su santidad da la enseñanza y después las preguntas. Y creo que era la, la profesora que estaba como llevando a los niños a, aquí. Eh, propuso que si no es un tema personal por alguien en el grupo o por el grupo, las teorías pueden ser un poquito vacías, ¿no? Y... Y ella dijo, si hay alguien en el grupo que le gustaría tocar o preguntar algo como, pero de sí mismo, no teorética, entonces podemos ir con esto. Y se levantó la mano una mujer y dijo, ella dijo que yo sí me gustaría compartir algo. Y no le preguntaron qué quiso compartir, o bueno, qué okay, adelante, ¿no? Y bueno... Lo, los, los estudiantes se conocían son de la misma clase y la misma universidad y casi todos se conocían antes y después en esta experiencia de bastante intensa de ir a la India juntos vivir juntos se conocían bastante bien no y bueno a lo mejor pensaban que ella tiene un, un hermano que resulta ser cómo se lo llamamos homosexual o algo así pero cuando entramos en la sesión, estábamos juntos en la sesión, ella, bueno, llegó el momento porque el proceso era que al principio ellos eh, presentaban a su santidad cómo ellos viven los asuntos en su cultura. Que, que, Cuáles son los, los, las dinámicas o los asuntos o los problemas específicamente como como americanas de la universidad de su edad, ¿no? Y estaban hablando de cómo en la escuela había hay uno que es muy, muy flaco y estaba muy, muy enfermo en cuando tenía 13 años, se padeció de algo que le hizo muy flaco y tenía mucho, mucho abuso por esto. Recibió mucho, mucho de esto por esto y sufrió mucho por esto. Así que ellos hablaban de esto: que el género, la, como la inigualdad y la dinámica de género, impacta a los hombres tanto como a las mujeres, bla, bla, bla. Y presentaron todo eso y le llegó el momento a ella de levantar su mano y compartir lo que ella quiso compartir. Y ella dijo que en, en nuestra cultura, su santidad, en nuestra cultura, eh, la gran mayoría como en todas culturas, eh, de los hombres eh, encuentran a las mujeres atractivas y no sienten tanta atracción física para otros hombres. Eh, las mujeres encuentran los hombres más atractivos y eh, no a las otras chicas. Pero hay quienes... Encontramos al mismo género más atractivos. Y por este hecho biológico básico, yo vivo con un miedo completo de estar con mi familia. Porque yo no sé qué decir yo temo su reacción. Es una familia muy cariñosa. Pero cuando se dan cuenta que yo no cabo dentro sin sus normas, yo no sé qué deben hacer. Así que yo no puedo ser quien soy con ellos, porque quien soy implica muchas otras cosas para ellos. ¿No? Y empezaba a llorar. ¿No? Y todos los estudiantes quedaban completamente como callados y en. ¿no? sin nada que decir, ¿no? y el traductor me preguntó, porque él tampoco sabía, preguntó, ella estaba, ella está diciendo que ella es homosexual, y que sí, esto es lo que implica, ah, ok, ok, ¿no? y tradujo como, como para su santidad, ¿no? y ella después me dijo que los otros estudiantes no sabían, su familia no sabían, los otros estudiantes no sabían, porque ella no siente que esta parte de quien ella es, puede quedar aceptado por los demás. Y ella no quiere estar rechazado de la sociedad por algo que simplemente está. ¿Mm? Y me dijo que ella... No había pensado en estar muy abierta con este aspecto de su, su vida, pero al, al tener este tiempo con su santidad del karma y al saber que él va a ser un líder espiritual para todo el mundo, que va a tener un impacto enorme como su santidad del Lama, ella me dijo que esto fue mi activismo. ¿Mm? esto fue mi activismo, de tratar de, de ofrecerle a su santidad esta parte de mi exp experiencia para que formara parte de lo que él transmite en términos de, de dar, de instrucción que cura, ¿no? para que él no tendría en, en como su repositorio de experiencias que puede compartir, que él tendría su experiencia, su dolor, Fue muy valiente, este momento muy muy valiente, ¿Sí? pero este valor vino de mucho sufrimiento y el sufrimiento era resultado directo de nosotros tener muy rígidos, porque yo creo que todas las familias ¿no? Todos conocemos a alguien, ¿no? O sea, un, el primo de tu cuñado que siempre anda a las reuniones familiares solo, o a veces con este mismo hombre, amigo, ¿no? O una tía que, bueno, no, no se casó y comparte una casa con su amiga. Todos lo tenemos, ¿no? No creo. No, Aún si no en tu familia, en el vicinario, en la familia de, de tu abuela, en el familia de, la familia de no sé quién, es parte de la sociedad, ¿no? Pero por esta visión muy dual de las identidades y qué implica tener la identidad, no per permitimos a nosotros mismos ni permitimos a otros ser quienes son, ¿no? ¿Hay una familia en que no, no, no sabes o no conoces a alguien? ¿Marcel? ¿Qué te parece? quizá Ahora es un poquito más abierto. No, no, yo no estoy hablando de la abertura. Estoy hablando de, de, de un hecho. No es abierto, no lo llamamos que son parejas, llamamos que es su amigo, ¿no? Es un vicino. Pero más o menos, aun si no sabemos de nuestra niñez, después empezamos a sospechar, nadie lo dice, nadie lo dice. Yo me recuerdo nuestros eh, nuestros vecinos, tenían una tía que no se había casado. Y fue muy como, ¿cómo decir? un poquito excéntrico, ¿no?, un poquito como y muy interesante, ¿no? y nunca se había casado, y nunca llegó con nadie, y muchos años después, ¿no?, mis padres me dijeron que sí es porque ella, ¿no?, es un poquito así, ¿Sí? sin, sin, aún sin poner la etiqueta abierta de que, bueno, estoy. Ella prefiere esto y ya, ¿no? Nosot es, es simplemente para, para darles un ejemplo de extremos a los cuales vamos al definirnos por etiquetas que son mínimamente conectados con su base. Y a veces que ni son conectados, no, no, ni están conectados con cualquier base, ¿no? Y este, hemos hablado del, de la manera en que la identidad puede cambiar mucho y nosotros mismos lo, quienes somos cambian en otro ritmo y a veces no se cabe ¿no? Y que una etiqueta puede hacer mucho daño, pero las etiquetas también, las identidades Ta, pues, hacen daño porque tienen poder ¿no? el poder principal viene en nuestra propia creencia que son reales y nuestra como autosensor uh -huh. auto, auto, auto nuestra autocensura que yo soy esto así que no debo de ser el otro ¿no? y qué tal si nos identificamos como iluminados yo soy iluminada, entonces yo no me siento en el sofá o lo que sea. Vamos dándonos otros parámetros. Y nos vamos experimentando con otro sabor y otra textura. Esta es una una pregunta. ¿Qué tal? ¿Mm? Esto fue el asunto de la práctica de Vajrasattva de que hablamos y también es la base de, de, todo, de todos los pres, presupuestos de la transformación personal que estamos, estamos cultivando por medio de un camino budista para quienes lo están haciendo. El hecho de, de que estas etiquetas, Pueden ser positivas, constructivas o negativas. Y nosotros podemos aceptar y tomar como nuestros unas identidades que son para nosotros fructíferas, pero sin creer que siempre tenemos que caber dentro de sus límites. ¿No? Que al ser la persona como si nos vemos como una persona muy cuidadora, que si cuidamos, cuidamos a otras personas, aceptamos esta que yo, yo quiero ser persona que cuida a otros, vamos cuidando a otros, pero no nos descartamos la posibilidad también de necesitar des cuidado, estar cuidados, ¿No? podemos llenar en ciertos contextos una identidad positiva, sin creer que esto implica que no podemos también en otros contextos estar distintos. ¿no? Esto debilita un poquito la, la ignorancia, la ignorancia básica, en que pensamos que somos la basura que cayó en el río, mientras el río es algo que fluye, que no es rígido, un río no es nada rígido, los ríos pueden irse de un país a otro, ¿No? hay un aquí en la India, eh, la India es, bueno estamos aquí en las Himalayas, aquí, pero India, la mayoría de India es así, muy muy plano. ¿No? y en el monzón vienen mucha, mucha agua que, que sube el nivel del agua, y después al fin, a veces los ríos se mueven Y hay problemas muy, muy graves con la historia, para los históricos de, de la India, que sabemos muy, muy claramente que esta ciudad estaba al lado de tal y tal río. Y sabemos que esta es la ciudad que sigue siendo la, esta ciudad ahora, pero el río no está. Este mismo río con el mismo nombre está a 100 kilómetros. ¡El río se fue! ¿No? Así es fluido un río. Y así somos nosotros fluidos. Y nosotros no debemos delimitarnos a nosotros mismos al tratar de caber dentro de de normas que eran ficticias. Y si encontramos que en este contexto es fructífero, fructífero para mí como aceptar esta identidad profesoria, lo acepto. Pero como practicantes espirituales, lo, lo, el, el, el principio que debemos, debe de guiar nuestra, nuestra como elección, cuáles identidades aceptamos, es lo, si esto me lleva en una dirección positiva o no. ¿Sí? Porque podemos encontrar muchas identidades que podemos defender. ¿no? Yo, por ejemplo, puedo defender el presupuesto que yo soy latina. Tengo amigos que me dicen, tú eres muy latina. Bueno, si soy muy latina, entonces al menos soy latina. Porque para ser muy latina, uno tiene que ser latina. Yo podría aceptar esta identidad. Y si lo acepto a veces, aun si otros no me lo no me lo ceden. A veces sí yo lo acepto. ¿no? Y al ser de Nueva York... La mayoría de gente de Nueva York no acepta que somos americanos. No es una etiqueta que nosotros jamás utilizamos. Somos de Nueva York. Hasta que largos años después de me, de me haber ido de Nueva York y estar viviendo en otros países, cuando me preguntan de qué país tú eres, yo contesto, yo soy de Nueva York. Como una, Sin pensar en esto, es lo natural, yo soy de Nueva York, es donde de dónde soy. ¿No? aunque también podemos aceptar muchas, muchas identidades, y cuando, cuando nos damos cuenta que la identidad es algo muy fluida, entonces podemos empezar a preguntar, ¿cuál me sirve? ¿No? ¿Con cuáles propósitos? ¿Qué me lleva a una dirección positiva? ¿Y cuál no me sirve? Porque no es que hay una identidad que la vida me dio en el momento de mi nacimiento que yo necesito cargar hasta ser cadáver. No hay, no existe, ¿no? Y aún las identidades que sí tienen una base física como género, podemos redefinir el género. Eh, lo que somos mojas y mojes hemos redefinido lo que implica ser una mujer es una es una como identidad genérica muy distinta llevamos la misma ropa el mismo la misma estilo sí. estilo no lo quieren llamar un estilo eh, llevamos no, raciudado, sino como hairstyle. ¿Cómo decir hairstyle? Estilo de... Estilo de cabello igual, ¿no? De penado. De penado. Sí, tenemos el mismo penado, <risa> la misma ropa, ¿no? Hacemos las mismas plegarias, lo mismo todo. ¿Qué ahora implica ser mujer en este contexto? ¿Qué implica? ¿No? Tiene una, algunas implicaciones, pero no son lo que van con el hecho de ser mujer en otros contextos. ¿no? Y les aseguro que los monjes no están cargando las mismas expectativas cuando son de verdad asentados en su identidad monástica que tenían antes. ¿no? Son mucho más, pueden ser mucho más emotivas. Tienen el permiso de hacer esto al haber entrado en, en otra como construcción genérica, ¿Sí? así que la pregunta es, ¿cuáles aspectos de tu identidad te sirven y cuáles no? Porque los que no, tú puedes ir cambiando, porque es una mera ficción, creo que esto fue más que el tiempo que iba a ser. Y espero que había... han encontrado algo de utilidad en esto. Y si había algo que no les parece tan relevante o tan hábil, déjalo. Suéltalo. No lo necesitas seguir cargando. Pero si habían encontrado algo que te puede servir, entonces tómalo. Esta es mi petición. Gracias. Nos vemos en una semana.